Muchísimas gracias, muchachos. Francis, Yerjan, Amado y toda la gente que está con nosotros. nosotros. Gracias. Yo voy a seguir con el tema este del COVID y voy a presentar algunas imágenes. Señores, lo que está pasando en la República Dominicana los fines de semana es muy preocupante. Al ritmo y al paso que nosotros vamos, no creo yo solamente que va, va a haber que cerrar el país, sino la cantidad de muertes... Cuando esos hospitales, cuando los hospitales, las clínicas, los centros de salud terminen de explotar como están, Ay, que están Dios al Dios. punto del colapso. Yo voy a poner, es de un minuto, declaraciones del médico eh, director de uno de los principales hospitales eh, de Santo Domingo, de Ciudad Médica, me parece que tengo aquí al doctor, donde en el fin de semana él se hizo viral por la preocupación que él emite. El de Baní, el doctor de Baní. Eh, tengo el nombre por acá, lo voy a dar en sí, un momentito. Que es un neumólogo que ha estado Él trabajando. es director del de, de hospital, es el doctor, del José Joaquín Pueyo. Ah, ah, ah, es José, José Joaquín, Joaquín. Pueyo. Sí. Ay, sí, Ay, sí. Eh, Señores, este señor da pena, Pero la batalla. Debi debiera de ponerlo con audio el video. Sí, con audio. Ah, un... Da pena la batalla, señores, que están llevando los médicos día tras día. Pero cuando a mí me llegan, yo tengo que hablar... Pero ¿sabes quién es José Joaquín Pueyo? científico, sí, sí, un, neuro, sí. un neurocirujano, un neurocirujano Señor. brillante, un tipo que cuando abre la boca es ciencia lo que tira por ahí. Y tú sabes Mira. Que, o sea, que no es cualquier médico que sabes está hablando. que le agradezco a él, Ajá. 15 de octubre de 2012, teníamos a don Luis Joa que en paz Descanse en, sala de, en, el, en la Plaza de la Salud, y Fabio Rojas tuvo la diferencia de que yo lo llamara a José, Rado, a José, Joaquín. José Joaquín. Nunca había hablado con él. Sí, porque yo tan Llamé a las 9 de la corpo. noche para que me diera me diera una orientación. Oye, el señor tomó su teléfono. Sí. Fabio no lo llamó que yo lo iba a llamar. Él es una gran persona. Me dijo, Francia, haz, haz lo que te ha dicho el doctor Rivera y operen para poder. Y ahí duró Mire, ocho muchachos, pa para aprovechar el poder, la sencillez. Poner, sí, sí. Eh, eh. A es los un dedicado a, eso, a la salud. La, lo que este señor expone, lo que este médico expone, la preocupación que ellos tienen y lo que se está viviendo a nivel de los profesionales de la salud, por otro lado, vemos a los ciudadanos, señores, cuando tú pones estas dos imágenes de la gente en los barrios, hay unos escapando por los techos de la policía porque están incumpliendo con el horario del toque de queda. Pero por otro lado, tenemos al alcalde Kelvin Cruz en un alto, eh, en un importante restaurante. Mire este uno de los videos, señores. ¿Ustedes creen que una sociedad así puede avanzar? Decía Posible. el titular del video, cómo le ganamos a Cuba, que es una frase popular que se ha, eh, se está utilizando mucho. Miren esas damas, señores, con los vestidos, brincando por los techos. En un momento donde este país se está cayendo a pedazos con el tema del contagio, con los centros hospitalarios llenos, con los miles de millones de pesos que, que se están invirtiendo. Dama? ¿Cómo? ¿Tú crees es, que sea muy dama? Hay que decirle dama, porque que no. imagínate, uno no va a utilizar ¿Qué? términos. Abre. La mujer araña. O la mujer araña. Sí. <risa> Yo no quiero digo, ¿sí? exaltarme ni nada de esto, porque imagínese es hoy lunes. Ellas se están volando por los techos porque llegó pero, la policía pero, pero, y no quieren caer la policía, presa. Pero cuando tú ves imágenes como esto, qué es lo que quiero plantear, muchachos, cuando tú ves imágenes como estas damas, pero nada más pero, no son ellas. Ayer había gente... En de... diferentes puntos del país, amado, ayer es había lo que gente se felicitando está dando. a las madres que amanecieron presas. Pero por otro lado tenemos Ay, Dios mío. al alcalde de La, vega, la de... vega, Francis, al alcalde de La Vega en Alta Vista, en una fiesta, en unas actividades sin mascarillas, aglomerados. Pero entonces, por otro lado, vemos a los Kevin médicos, a, a médicos como este, señores, que están dejando la vestidura en los centros hospitalarios. ¿Ustedes creen que es justo? ¿Usted cree que como ciudadano... Dejando de lado lo del, lo del gobierno Porque hay una responsabilidad Individual, claro está que cuando como Ciudadanos no nos sometemos a las normas Hay que hacerla cumplir, pero vamos a Apelar a la conciencia, por Dios Yo no concibo, y lo triste es que Esa dama que están brincando los techos, no les Importa ni ese médico, ni ninguno De los médicos, ni lo que se dice a no modo no De orientación en la los medios Pero tampoco le dice a los muchachones que están Ahí en la libertad, en la duarte con, en la ingeniero Con libertad, en el Bravo, ahí mismo sí. Los que están en la peretroica, los que están en ábalos los que están en toda esa discoteca bebiendo ahí de manera alocada, que si el gobierno aquí no toma de manera estricta como esta frase el toro por los cuernos sí. para que me entiendan señores nosotros nos vamos a ver muy mal y quiénes son los perjudicados los perjudicados somos nosotros a mí me duele porque yo tengo más de un año cumpliendo que si uno sale tal vez un día o dos en, en meses o en un mes por estar en la casa cuidándonos para Terminar con este contagio y, por supuesto, evitar contagiarnos. Estamos de más. Estamos haciendo lo demás porque no vale nada mientras nosotros asumamos la responsabilidad que debemos de tener. Vamos a escuchar a este médico, señores. A ver si alguno de los que andan en el OTT o están viendo el programa y se conduele. A esta hora que estamos hablando son las 10 de la noche. Eh, yo tengo... 102 pacientes internos en la ciudad sanitaria con COVID. La mayoría de ellos eh, en ventiladores. Ha habido un rebrote importante del COVID. Miren, tenemos que cuidarnos. Eh, estamos visualizando a medida que va pasando las horas de la noche que esto se va a complicar cada vez más. Yo tuve una reunión bastante larga, de unas cuatro horas, con el, en el grupo Corripio esta tarde, con la vicepresidenta y el gabinete de salud. Y la verdad que yo les recomiendo que nos cuidemos en estos días. Eh, este fin de semana, en la semana que viene, eh, cuando venga Corpus Christi, a esta hora, Señores, miren, mira cuando venga Corpus Christi. Eso, eso son es otro este tema. ¿Qué, bueno, ¿Qué dice que mañana? cae? Eh, eh, el, el doctor lo que está diciendo ahí es que nos cuidemos, pero él debe porque uh -huh. él, eh, él es asesor, ¿verdad? No, porque asesor, eh, ¿verdad? es más largo eh, el lado. Y lo que pasa es que lo, lo cortamos por el supuesto. Y le al gobierno que tome medidas drásticas. Bueno, yo vi a, eh, o sea, a, a Waldo alguien que dijo que va a tener que hacer escuelas, las escuelas hay que abrirlas. Pero no, eso no okay, las escuelas, vamos, vamos a dejar de lado en este momento el tema de las escuelas. Eso no va entiende? para ningún lado. Y eso de las escuelas mira. se engañó, no, ahora pero cayó ahora porque no está yendo sí, nadie. Sí, pero está, Mira, pero, pero yo, iba, yo fui el viernes, viernes a Samaná y cuando iba llegando, era el momento de salida de las escuelas, uh -huh. yo no vi un solo muchacho con mascarilla. Los que tenían mascarilla la tenían aquí abajo en la barbilla, que no hace nada, es como si tú no la tuvieras. Yo, amado Francis Yerjan, yo la verdad no entiendo, no entiendo no qué es lo que está pasando que por la cabeza del presidente. Cuando él está viendo, de hecho debieron de aperturar, dice que para garantizar en la ciudad, sanit, en la ciudad sanitaria se están eh, habilitando 90 camas más. Pero con el nivel de descontrol que hay en la República Dominicana y que todo está aperturado. Señores, yo veía en las redes sociales este fin de semana los conciertos, la, o sea, las la, la fiestas, porque son los conciertos? la fiesta de los artistas, de los urbanos. O sea, en, aquí en San Francisco de Macorís El Beltáue Por otro lado vi cano. también a Don Miguel o ahí, o sea, un grupo de gente Que está haciendo su vida de manera normal Y aquí se necesita un control Mientras tú tienes al gobierno Tomando millones y millones de préstamos En dólares, que a nosotros no vamos a salir eh, eh, No voy a decir nunca Sino que nos va a llevar Quien nos trajo en lo que tiene que ver con la deuda Económica de la República Dominicana Y que nosotros somos afectados de manera directa Mientras más crisis, mientras más escasez, mientras más alta alza de los precios, mientras menos centros hospitalarios hay disponibles, tú vas creando un panorama de una inestabilidad de salud, crítica, crítica, súmale a esto la crisis económica y la cantidad de gente que sigue, yo, yo de verdad que hablo de estos temas y me indigno, me molesto, porque es que es en vano señores, el que no le importa, el que no tiene la conciencia, sencillamente dice que el COVID no existe, que no se va a contagiar, que no es joven. Cuando estamos bien, que es joven, cuando estamos viendo que quienes están llegando, señores, a los centros hospitalarios, como dice el médico en la intervención, que es mucho más larga, la, la recortamos ahí. Es los muchachos entre menores de 20 años se están contagiando en el Robert Rey Cabral de 10 camas. Esto hace ya unos días, no sé si están llenas, de 10 camas para niños para tratar el tema del COVID, habían 8, es decir, que hasta los pequeños se están infectando con el bendito COVID. Ante todo esto, tenemos una panorámica de descontrol, porque la policía está harta, los ciudadanos no respetan, el gobierno no hace nada para someter y doblegar a estos ciudadanos irresponsables que van a llevar este país al colapso. Porque yo no sé qué pasa por la cabeza de la... Pero yo no me imagino estar aglomerada donde haya 50 gente o 100 gente o 200, hoy mucho menos bebiendo. O sea, todos pegados ahí y nadie sin mascarilla. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas, uno no entiende qué es lo que pasa por la cabeza ni de los ciudadanos, ni del presidente... Óyeme, nosotros vimos, vimos países, hemos visto países colapsar con este tema. Ciudadanos que lo han tenido que quemar en, en, en zonas aisladas porque no, ya no caben en, la, en, la, en, las, en los cementerios. Lo único malo es que si se murieran ellos solos. Yo siempre aire. pienso eso, si se murieran y desaparecieran en el aire, fuera bien, no, porque no, si no le causa un problema. Sí, pero y que se desaparezcan porque es un problema de enterrar gente también. ¿Tú me entiendes? Lo metemos en fosa común. Eh, Entonces... Si fuera que usted se muriera y ya, y no le generara un problema a nadie, no fuera nada, contágiese. Pero entonces tenemos un problema generalizado que conlleva indiscutiblemente la responsabilidad de cada uno de nosotros. Esa conciencia ciudadana, Dios mío, el gobierno de Luis Abinader aparentemente tiene temor de apretar la soga, de tomar las medidas pertinentes para controlar esto. Señores, lo están diciendo los médicos, lo está diciendo todo el que es relacionado al sector salud, que esto está fuera de control. Yo pienso que es cuestión de días. El doctor eh, se refería al día de Corpus Christi, me parece que cae un fin de semana larga. ¿Qué día? ¿El 21? No, ¿no? Ahora el jueves ahora, 3 es el jueves. El jueves es jueves 5, este este me parece, no, cuatro. 4. Jueves 3. Bueno,. Eh, no será un fin de semana tan largo porque es jueves, pero bueno. Pero interviene, es decir, la gente La, la mayoría la gente corta, se va, a hacer, se va, de... va a hacer puente uh -huh, el viernes. más uh -huh. gente va a hacer puente el viernes. Cuando tú ves toda esta panorámica, sencillamente nosotros estamos al punto del colapso. Al punto del colapso. Señores, para el Día de las Madres, nosotros referíamos acá, y ese fue el mensaje que luego lo vimos. Quédese en su casa, si usted no vive con su mamá, no, no vaya a visitar. Quédese Ay. por allá, llévelo, mándele el regalito. Porque a veces vemos que andan en las calles, que andan en las calles, y lo que van es a llevar un virus a su hogar, al que está tranquilo. Sea un ciudadano un poquito, con más comedimiento. Si usted deja de beber un fin de semana, o un mes, o dos meses, usted no se va a morir. Pero se puede o sea, beber en tu casa, no hay que beber para la calle. Pero, o sea, porque hay gente que no bebe en su casa, yo me imagino, ¿eh? porque tienen que no, beber obligado no, no, no, ahí, en la ahí calle. Ahí es que está el coro. En... Ahí es que está el teteo. Entonces... Cuando, si, si usted sencillamente no puede dejar de beber, si usted tiene que eh, salir obligado a las calles, por lo menos use la máscara, manténgase aislado. Si usted ve un lugar que está muy lleno, mantenga el distanciamiento. Eh, nos dicen, eh, le envían unas imágenes, bueno, está en el chat, vamos, en el archivado, en el chat de Francis Rodríguez, en unas imágenes que enviaron. Sí. De, de unas balas. De unos ca casquillo. casquillos. Eso fue de, de, de anoche. Y es una denuncia que hacen los moradores de la, la urbanización Almanzar, porque parece ser que salen tan alegres del gozo que se da en Ábalo. parece el viejo Texas, por ahí. Correcto. Esto es precisamente anoche. Y a mí me preocupó ver que tomaran de relajo una denuncia que hicieran unos en ciudadanos. El de Francis, archivado está, archivado. Vean, archivado, muchachos. Vamos a ver. No, no, eh, ahí... Sí. Yo lo archivé correcto bueno vamos a ver si sí. no cuando bueno que cuando salen día o sea, pero no es la primera denuncia no no L esto vecinos, es recurrente ellos, ellos están sector. ya es, es hasta el, el tope parece que el, yo lo mando de nuevo Sí. Mire, o sea, parece, o sea, lo, los moradores de estas zonas están al garete, señores, con todo lo que está sucediendo en ese lugar o en ese centro de diversión, mírelo ahí, mírelo ahí, esto lo envía el señor, se puede decir el nombre, Francis, ¿verdad? Vamos a ¿O quieres emitirlo olvíalos para olvíalos para qué? Es un morador de la zona. Esto. Pero estaba... es de los dirigentes de la Junta de Vecinos y que siempre nos ha comunicado personalmente. Y hoy me manda esto. Mire cómo es que terminan la fiesta en Ábalo. Y dio tanta pinta que ya lo vi. No, uno de los, de los... No, de la y Junta de, de Vecinos. De la Junta de Vecinos. Mira. Ciertamente. ¿Qué debe de hacer la Policía Nacional a propósito de unas declaraciones del señor Del Coba que vimos eh, refiriéndose a este tema de la desinformación y demás sí, en un verdad. país cierro diciendo Francis y, y Amado te en te un te país te donde te hay te un nivel de echamos eh, eh, para cerrar la foto del alcalde Kelvin Cruz yo la mandé eh, en un país donde la percimi, percimi, permisibilidad, permisibilidad es excesiva señora hay un problema nosotros no podemos ser tan alegres cuando hay situaciones serias y de gravedad. Aquí todo anda manga por hombro. Aquí la gente entiende que está por su cuenta. Aquí no respetan la policía, aquí no respetan toque de queda, aquí no respetan una pandemia que hay de orden mundial. Y aquí todo el mundo bebiendo, aglomerándose en bodas, en cumpleaños, en fiestas privadas con artistas. Y la gente como que está todo bien. Entonces lo que están llevando eh, el protocolo, cuidándose, cumpliendo con las normas, están de más y sacrificándose por otro. Ya solo me gustaría la foto, chamo, si la tiene. Concluí el comentario. Está ahí. Bien. Es el flagrante eh, eh, alcalde de La Vega. El flamante. El flamante. En unas actividades ahí eh, en, en los restaurantes. Sí, en Gozo. <risa> y también. Eh, bueno, está bien, la pongo bien. más adelante en el chat. ¿Cómo no? ¿Cómo no?